Buenas noches, vecinas. Hola, voy a cantar unas canciones. Soy Flo Palestani. Estamos festejando los 30 años de la FM La Tribu. Por muchos más. Quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A provoca tienes que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Si sí es importante Pero quiero decirte algo Antes que te alejes Y te pierdas en pensamientos Que no me incluyen A tu boca tenés que hablar Cualquier frase es buena Es solo un pretexto Que va Cosas que no vi pasar Atolondrándome para alcanzar Sí. Muchísimas gracias